Gracias por continuar en sintonía, estamos de vuelta. Y como le prometimos, tenemos en nuestros estudios al licenciado Giovanni Tejada, exdiputado del Congreso Nacional, presidente provincial del PRD en Santiago y viceministro de Interior y Policía. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes. Un placer para mí estar aquí junto a ti eh, y a disposición de ustedes, tanto tuya como los amigos que nos ven en sus hogares, eh, para compartir esta, este espacio con ustedes. Muy bien, y muchas gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación por segunda vez. Usted nos visitó en nuestro primer programa, Diálogo Matutino. Claro que sí, no, no estamos siempre a su orden, eh, para compartir momentos que pudieran servir de, de reflexión con, con todo el pueblo dominicano y más con el el público del Cibao. Licenciado, la política está muy caliente, está como el, el, el manifold de un carro que no se le puede topar. Entonces, estando la política tan caliente, tantas contradicciones internas en todos los partidos, se puede decir que durante mucho tiempo el PRD no tiene ningún inconveniente, no tiene problema, no tiene ruido. ¿Cómo, qué, cómo el PRD ha logrado eso? ¿Y en qué se está trabajando en el PRD? a nivel nacional bueno nosotros primero hemos eh, logrado eso porque hemos entendido que en un partido político son importantes las disensiones es decir, en toda organización tiene que haber lo que el, el filósofo heráclito de Feso llamó la ley de unidad y lucha de contrario pero esa esa lucha de contrario no puede nosotros a llevarnos de ninguna manera como lo fue en el pasado a destruir el objetivo fundamental que es el partido político. Eh, y ese ha sido el secreto por lo que el PRD ha estado creciendo de manera paulatina en estos últimos meses. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el PRD semanalmente hay un acto de juramentación de personalidades, de militantes y dirigentes que han regresado a su casa, eh, y, y eso ha ido revitalizando el Partido Revolucionario Dominicano, porque ya en el Partido Revolucionario Dominicano nos vemos, los dirigentes y simpatizantes y los militantes del partido nos vemos como hermanos. Podemos tener contradicciones, porque no es importante, digo yo, para la salud de una organización política, que una persona lo decida y lo, y lo, y lo, y lo determine todo. No, no, no. Creo que la, la, las... Diferencias son importantes porque de las diferencias, de, del choque de las ideas, puede salir la luz que conduzca al Partido Revolucionario Dominicano por mejor sendero. Y, pero, como te decía, nosotros tenemos mucho cuidado con el tema de las contradicciones porque sabemos que una contradicción desmedida, una lucha desmedida puede llevar a la organización a la tumba. Fíjate que las contradicciones internas en el PRD fueron tan ácidas que terminaron dividiéndolo. Eh, lógicamente, en esa división se utilizaron muchas eh, mentiras, verdades a media, se manejaron situaciones eh, de mucha intriga contra el liderazgo que quedó en el PRD, pero nosotros sabíamos que la situación del PRD era un problema de tiempo, porque tú puedes eh, engañar con mentira eh, una parte del tiempo a... A, un, a una gran parte de la sociedad, pero tú no puedes engañar todo el tiempo a todo el pueblo porque las mentiras tienen pies de barro. Al final, nosotros sabíamos que tenía un problema que se iba a desmoronar solito, porque eh, lo que se tejió contra el liderazgo del PRD fue terrible. una campaña mediática terrible. Hubo incluso eh, eh, cadenas de comunicación que se pusieron al servicio de la gente que se fue del PRD para destruir el liderazgo del PRD. Sin embargo, nosotros los hechos estamos demostrando que somos un partido coherente, que somos un partido disciplinado y eso lo está viendo el pueblo dominicano y está comenzando a volver a ver para el PRD. Muy bien, ¿cuáles son sus expectativas o en su calidad de presidente provincial, en qué se está trabajando para fortalecer? Y posiblemente presentar candidaturas propias aquí en la ciudad de Santiago. Estamos trabajando en, la, en las estructuras del partido. Estamos, ahora el PRD es un partido que está, se está organizando a través de los organismos de la Junta Electoral. Como somos un partido que eh, estamos organizados para participar en las elecciones, entonces estamos adecuando nuestras estructuras organizativas al esquema de la Junta. Nosotros ahora mismo estamos haciendo los comandos de recintos electorales. Luego tenemos ya en gran parte del país los comandos de colegios electorales. Es decir, que estamos trabajando sobre esa estructura. Y el, y el crecimiento del PRD se, se está viendo, se está palpando, porque no hemos eh, ni un segundo eh, zafado el pie del acelerador. Estamos trabajando a todo vapor y estamos estructurando el partido en todos sus estamentos. Esa ha sido eh, fundamentalmente nuestra tarea al día de hoy y le estamos cumpliendo al pie de la letra. Muy bien. Viceministro, en, en las elecciones pasadas, en el año 2016, usted se mencionó como un posible aspirante a la alcaldía. Incluso hubieron personas que subieron imágenes a las redes sociales con su figura como un posible aspirante a la alcaldía de Santiago. Ya en el Partido de la Liberación Dominicana hay, hay dos precandidatos, hay un incumbente actual, el PRM tiene varios precandidatos o posibles, pero dentro del PRD no se ha escuchado nada. ¿Tiene usted intención de repostularse o como diputado o como alcalde? ¿Cuáles son sus planes? Mire, el Partido Revolucionario Dominicano y su liderazgo, es decir, el presidente del partido, Miguel Vargas, ha dicho que el PRD va a participar eh, con candidaturas propias en lo municipal, en lo congresual y en lo presidencial. Eso no quiere decir de ninguna manera que vayamos solos. Nosotros podemos ir encabezando una coalición de partidos, una gran alianza. Podemos en, en algunas situaciones hacer alianzas por niveles. O sea, todo va a depender cuál sea el panorama político. Yo en lo particular estoy aspirando en este momento a diputado, a diputado. de la República Dominicana. Por la circunscripción número 2. Por la número 02. Y déjame decirte que eh, no hemos salido hacer un trabajo electoral efectivo, sino hemos, bien, hemos estado más ocupados en las labores del partido. Sin embargo, en todas las encuestas que se hacen científicas, eh, salimos con, de una manera muy, muy... Muy bien valorado. Muy bien valorado, sí. Claro, eso no quiere decir que ya ganamos, porque de, de, de que tú estés bien valorado a ganar efectivamente, tiene que mediar un trabajo fuerte, intenso, que nosotros pensamos desarrollarlo en los próximos meses. ¿Qué lo motiva a volver a aspirar a diputado por su circunscripción? Mira, la circunscripción 02 es una de las circunscripciones que tiene más pobreza de Santiago, eh, donde hay carencia de servicios fundamentales en una gran parte de esa circunscripción. Fíjate que el municipio, el Distrito Municipal de la Canela no tiene agua. Se está construyendo un acueducto que ha sido una exigencia de esa comunidad desde hace muchísimo tiempo, pero parece que el acueducto se está construyendo a paso de Icotea, porque se adelanta un paso, eh, hay una especie de paralización, se adelanta otro. El presidente Danilo Medina prometió ese acueducto. Nosotros esperamos que se termine ya para... para antes del 2020. Antes, antes del 2020, ojalá se termine, pero eso es una tarea pendiente que tenemos ahí. Bueno, es labor de un diputado hacer el acueducto de la canela no, no, no lo es Porque ni tiene un presupuesto para eso ni es de su competencia pero el diputado es la llave que tiene que abrir las puertas a los funcionarios que tienen que resolver eso y nosotros tenemos cuatro diputados en Santiago en esa circunscripción sin embargo, se han desaparecido los cuatro no se sienten no se sienten tienen van a tener tres años desaparecido Tres y años a y medio, ahora, van a aparecer para las elecciones a querer que los habitantes de esa circunscripción vuelvan y le den la confianza del voto. Eh, te hablo solamente del te hablo del problema del agua de la canela, ya que tiene el mismo problema. Bella Vista tiene sectores que no tienen la cometida todavía. No tiene la cometida todavía, hay problemas de, de, de, de, de, de drenaje de aguas negras, una serie de, una serie de cosas. De asfalto. Que, de asfalto que están pendientes. Entonces, a, ahí tiene que haber un diputado que se ponga al lado de las comunidades para, para que conjuntamente con la comunidad exigir que esos problemas se resuelvan porque digo exigirla por las vías legales por la vía correspondiente y digo hablo de exigencia porque al pueblo al, a los pueblos no les regalan nada nada ha sido regalado todo no, hay que... no, nada les regalan porque además eso es producto de los impuestos que nosotros pagamos. El, el pueblo dominicano paga una importante tiene una importante tasa impositiva que es, esos impuestos hay que devolver a la ciudadanía en bienes y servicios o sea esos eh, fuera un pedimento si ese dinero sal, iba, fuera a salir del bolsillo de alguien no, no eso va a salir del erario y a salir del erario eh, ese erario se forma con los impuestos que nosotros los dominicanos pagamos y nosotros aquí en Santiago aportamos casi el 16% al presupuesto nacional. Sin embargo, aquí, de ese 16% nosotros aportamos, no, no se invierte ni un 3%. Ni un 3%. Si se están quedando con un 13% de los cuartos que nosotros los santiagueros pagamos, sin embargo, un diputado, ningún diputado se ha capaz de señalar eso. ¿No se siente en la representación de su demarcación de casi ningún distrito de Santiago? No, no, no, ¿por qué? Porque lamentablemente, eh, nosotros cometemos el error de elegir personas que no tienen la más mínima noción de cuál es su papel no tienen formación no tienen primero, no tienen la formación segundo, no tienen el compromiso social o sea, ser un funcionario público significa una persona que tenga vocación de servicio eh, que no le moleste eh, Recibir llamadas de los demás, recibir llamadas de comunidades, eh, que le planteen problemas y que él... Que se deje ver también. Que se deje ver, claro. Que no ah, pase la semana claro, entera en que, la capital. Es que no se lo pueden plantear los problemas y no lo ven. Si no lo ven. Nada más lo ven ahora para las elecciones, en afiches, en cosas. La gente se queja de que pasa la semana entera en la capital. Bueno, un legislador debe de ir a la capital porque una de, sus, una, una, una de sus responsabilidades fundamentales es hacer las leyes. Y tiene que estar en comisiones, en los hemiciclos cuando convocan a sesiones. O sea, debe de estar. Pero lo que el legislador no puede, una vez termina esa labor que es una de sus funciones, un legislador tiene tres funciones fundamentales. ¿Cuáles son? Legislar, es decir, hacer las leyes. Representar y fiscalizar. Esas son las tres funciones. Y, no, y solamente se hace una de ellas. No, y, se, y se hace de manera a media. muy precaria. Porque déjame decirte, una persona que no sepa lo que es una ley, no sepa para lo que sirve, no, no, no tenga la conciencia de cuál es, qué es ese instrumento de derecho. Y al ser un instrumento de derecho, eh, es el, el parte de la superestructura del Estado. O sea, que no tenga conciencia de lo que es eso. No puede ser un buen legislador. Y ahí tenemos ejemplos. Ahí ejemplo. hay legislador, ahí hay legisladores que apenas saben leer. Bueno, ¿te recuerda con el caso de la Barricol? Algunos legisladores admitieron que ni siquiera leyeron la, la ley, el proyecto de ley. No, pero si tú lo, no lo lees por desidia, por harganería, está mal hecho que no lo hayas leído. Pero hay gente que no lo, que no lo, no lo lee. Porque no sabe. Porque no sabe leer. Porque no saben, decir lamentablemente, esos legisladores llegan ahí porque tienen dinero, porque pagan para que para que para llegar ahí, pero no saben ni siquiera leer. Entonces, ¿cómo va a ser un buen legislador una persona con escasa formación cuando va a trabajar en en montar el andamiaje jurídico del país? Entonces, eso es lo que tenemos. Usted mencionó, diputado, de que la, Santiago solamente está recibiendo aproximadamente un 3%. Yo, yo, yo, yo digo que, yo no creo, que no creo que lleguemos al 3%. Que lleguemos al 3%. En, ¿Cuáles son, aparte de las obras que usted mencionaba, qué es lo que necesita Santiago para pasar al próximo nivel? Porque tenemos problemas de salud. El Hospital Cabral Ibai está en un proceso de remodelación que va a durar casi los ocho años del presidente Danilo Medina. Que Ese ha sido uno de los pocos temas que tiene el presidente Danilo. Pero, ¿qué más se necesita en Santiago? Mire, yo creo que En Santiago hace falta una gruesa inversión de un gobierno. Mire, yo fui una persona que combatió a Balaguer durante toda su vida, pero tengo que admitirte que la última gran inversión que hizo un gobierno. La en hizo Santiago, Balaguer. La hizo Balaguer. Aquí en la Avenida las Carreras, la Avenida de Yapurdumí, El Gran Teatro del Cibao. El Gran Teatro del Cibao. y etc. Después de ahí, aquí lo que han venido el gobierno a tirar asfalto y hacer cositas. Santiago necesita, por ejemplo, mejorar su infraestructura vial. Sí. O sea, aquí hay, hay horas que los carros no caben en Santiago. ¿Te digo por qué? Porque todas las todas las, eh, la circulación, toda la circulación importante de vehículos está de este a oeste. No, nosotros no tenemos vías expeditas de sur a norte. No es que decir, sea. mira, la General López, que debe ser una avenida de desahogo, Muere el hermana Mirabal. Esa avenida debió prolongarse hasta empalmarse con la avenida Tuey. Porque, por ejemplo, para tú ir a, a Los Reyes, al Ciruelito, a Los Salados, tienes que irte por la periferia. O sea, porque las avenidas importantes de Santiago circundan a Santiago. Y, ca y calles que muchas veces están en mal estado. Entonces, necesito un gobierno que haga, que haga esa, infraestructura, esa infraestructura vial para descongestionar Santiago. Sí, porque el gobierno central que tiene el presupuesto para eso. Claro que sí. El gobierno central, pero además también, déjame decirte, en Santiago es una crítica que le hago al empresariado de Santiago, una crítica sana. No invierte en Santiago. No, no solo eso, sino que no exige tampoco. Que no exige. Yo recuerdo que aquí había un movimiento empresarial encabezado por los propios Bermúdez, por Víctor pallamera por Luis Peter que, que se paraban y le exigían a los gobiernos que invirtieran en Santiago. Aquí tenemos un empresariado que, si bien dice cualquier cosa, un día, pero, pero no es vehemente en, en, que, en, en pedirle a los gobiernos que, que inviertan aquí. Aquí se necesita un gobierno que mejore la infraestructura vial de Santiago, por eso es ya. Si no, dentro de poco, aquí no vamos a caber. Bueno, ya casi no cabemos Sí, claro, de hecho Ya de hecho usted se traslada de un lugar a otro y dura media hora mínimo sí. En determinadas horas, aquí es imposible transitar Así es Entonces el gobierno, como igual que como lo hizo en la capital, con los túneles, los elevados o sea, aquí se necesitan también Aquí se necesitan Pero se necesitan para desconectar el casco urbano de Santiago Eso no lo hemos hecho de, Pero tampoco nadie lo pide, nadie lo exige entonces nosotros santiagueros no merecemos eso por el aporte que le hacemos al presupuesto nacional y por el aporte que le hacemos al Producto Interno Bruto del país en términos porcentuales. O sea, Santiago está financiando el desarrollo de otras provincias. Sí, porque no está recibiendo lo que, lo que está aportando el Producto Interno claro Bruto. Claro que no. Entonces nosotros necesitamos mejorar eso. Entonces tiene que haber una alianza política, empresarial, pero yo no hablo de una alianza de los partidos, no, no, de todos los partidos políticos para exigir la inversión que Santiago necesita, porque yo soy dominicano. A mí me gustaría que mi país se embellezca, pero yo sobre todo, yo soy santiaguero. Yo quiero ver mi ciudad con otro esplendor, quiero ver mi provincia con otro esplendor, que nos lo merecemos. Pues es de eso que se trata. ¿Cuál es su mensaje para los municipios del Distrito 2, del por qué tienen que volver a darle la oportunidad para representarlos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué darle la oportunidad, a Giovanni Tejada? Sencillamente porque no tienen legisladores. No tienen. Hay una ausencia total. Una ausencia total de legisladores. Aquí hay, como te decía, muchísimas organizaciones culturales, deportivas, comités de ama de casa juntas de vecinos, clubes, que tienen siglos que no ven un diputado. Sin embargo, a la única persona que ven eh, pululando por ahí, eh, eh, eh, interactuando con ellos, eh, modestia aparte es a mí. Yo, yo, me, yo me he convertido prácticamente en el paño de lágrimas de muchas organizaciones aquí, de gente que necesitan a lo mejor dos pesos para hacer un torneito de, de, de, de, de baloncesto, de, de softball aparecen, claro ellos están esperando que las elecciones se aproximen y van a volver de nuevo para venir con el populismo y comprar a la sí, gente de nuevo eso de nuevo. pero la, yo no no creo que la gente ya sea tan tonta porque la gente está aprendiendo a votar está aprendiendo a votar fíjate que ya la gente ni siquiera está votando por colores la gente vota por candidatos ha aprendido a fraccionar muy bien la claro, gente claro porque porque porque al final el, los partidos políticos y en eso le hago un, una crítica incluso al mío, al mío, eh, han decepcionado mucho a la población dominicana. Hay un distanciamiento según la última encuesta. Carlos. Sí, sí, ¿por qué? Porque eh, realmente eh, el, tú te das cuenta que es más de lo mismo. Entonces, dentro de ese panorama, ¿qué le queda a la ciudadanía? Elegir lo mejor en cada nivel elegir el Hacer su propio mapa Claro, hacer su propio mapa No hay que no hay que votar por un color Sino por una propuesta O sea, tú no puedes encasillarte Tú tienes que votar por una propuesta Por una propuesta y además eh, conforme, conforme tú veas Conforme los he hechos Porque Tú no puedes votar Porque te has engañado más de tres veces O sea, tú puedes eh, Resultar engañado la primera vez pero tantas veces, o sea, no creo que puedan de nuevo. Eh, diputado, ya se, licenciado, ya se nos acaba el tiempo, pero le voy a hacer una última pregunta. La juventud de la República Dominicana se está dejando bombardear de culturas, creencias, de diferentes países y se ve, se nota un deterioro progresivo en, la, en los jóvenes y eso se refleja en las familias, muchas familias disfuncionales, muchas madres solteras, ¿Cuál es su reflexión para estos jóvenes? Para hablar de ese tema necesitamos un poquito más de tiempo. Y te prometo que volveré por aquí para que hablemos, enfoquemos eso. Yo creo que lo que está pasando hoy con la juventud no es producto de la casualidad. Es un plan sistémico. La, el, el hombre nuevo, el hombre, que está, el hombre que le interesa al sistema, que se forme ahora es el hombre que no piensa. El hombre, que no, el hombre que no sea capaz de reflexionar. Por eso, te bombardean, te bombardean con droga. O, o, o tú crees pornografía. Que la, o tú crees que la pornografía, droga, música, basura. Violencia. Violencia. ¿Tú crees que el, el tema de la droga es un tema... Eh, casual. Casual, no. Eso está siendo utilizado como elemento de control social. Porque mientras más cerebros dañados hay, eh, son cerebros que no piensan. Entonces, eh, deja que la droga se meta. Fíjate que aquí, en República Dominicana, antes se pagaba la droga con, con, con moneda. Los Estados Unidos apretan el tema de, de la moneda con la, el asunto y e hicieron que asumiéramos eh, nosotros legislatura tendente a, a reprimir el lavado. Entonces ya los traficantes de droga no están dejando, no están dejando dinero, están dejando droga oh. por el tráfico. El tráfico. Están pagando en naturaleza. O sea, que eso. están pagando con el mismo producto. Sí, claro. Entonces, esa droga, ¿dónde va? Va a los barrios. Sí, porque que hay que venderla para generar para dinero. Para que lo consuman los muchachos. Entonces, es parte del sistema a ver para otro lado. Porque tú tienes, por ejemplo, lo que pasó en Baní. Y lo que pasa aquí en Santiago, en muchísimas partes. Que todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Menos la policía, ni la DNCD. Ni la DNCD. Entonces, eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay todo un plan. Dañate no piense, métete la música basura esa que anda por ahí que, que, que, que de tanto decir no dice nada no dice nada, eso es sí entonces, eso es lo que ha estado pasando bueno, pues se nos acabó el tiempo a los municipios del distrito número 2 de Santiago sin número 2 ya ustedes saben, el ex diputado Giovanni Tejada tiene una propuesta interesante si usted lo ve por ahí, ábrale sus puertas un último mensaje a los miembros de su partido, a los PRDistas mantenernos trabajando y unidos, que es la única forma de, construir, de reconstruir esta organización política, que va a cumplir 80 años, o que ya cumplió 80 años en enero, es la organización política más vieja del sistema de partido político, que fue creado con, con, con, con objetivos fundamentales. Nosotros fuimos creados, nuestro lema dice libertad, democracia y justicia social. Logramos la libertad con el triunfo de Antonio Guzmán y la democracia con el triunfo de Antonio Guzmán, en el 78. Pero nos queda pendiente la justicia social. En que ese crecimiento económico que la República Dominicana exhibe cada año sea mejor distribuido. ¿Por qué? Porque es verdad que crecemos. Y somos el país que más crecemos en América Latina. Pero, ¿a quién aprovecha ese crecimiento? Aprovecha a cuatro o cinco familias. Los más ricos siguen siendo más ricos. Exactamente. Entonces tenemos. Y déjame decirte, tengo que ser honesto en esta parte. Danilo Medina eh, se ha preocupado un poco porque la, el, el, el boroneo llegue a los sectores, sobre todo sorpresa. a través de la visita sorpresa, pero no es suficiente. Tenemos que profundizar en asumir políticas públicas que tienden a favorecer a los más necesitados. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.